Todo lo que vimos hasta recién fue un repaso de cosas que ya conocemos y de algunas modificaciones que se, que se agregaron, sobre todo a BGP. Vamos a hablar ahora del overlay, ¿sí? de la red virtual que vamos a estar generando por encima de la red física. Y acá es donde realmente entra VXLAN. Entonces vamos a dar un breve resumen de qué es VXLAN. Para el público en general podemos decir que VXLAN, y acá está un poco el porqué, porque es un tema tan interesante hoy en día. Te permite generar una red Ethernet a través de fronteras demarcadas por router. O sea, te permite extender tu red LAN a capa 2 a través de toda la cantidad de saltos de routers que vos quieras. Esto hace que, por ejemplo, en un entorno donde yo tengo... Por ejemplo, una sucursal conectada con dos proveedores diferentes que están conectados al mundo de manera totalmente distinta, yo pueda armar una, una L2 entre sucursales sin tener demasiada, demasiado problema en cuántos eh, caminos o en cuántos proveedores estoy utilizando y pudiendo hacer balanceo de carga y utilizándolos todos al mismo tiempo. Eso sería una, una implementación VXLAN interesante por fuera del data center para un proveedor de Internet. Bien, para la gente que sabe de MikroTik, porque los que saben de MikroTik me van a decir Ah, pero esto ya existe desde hace un montón de tiempo. Sí. MikroTik tiene un feature que se llama Ethernet over IP o EOIP, que básicamente es lo mismo, es hacer túneles EOIP <coughs> o túneles Ethernet por arriba del protocolo IP. Esto es eh, un feature propietario de MikroTik. Este, en vez de usar UDP, que es lo que usa VIXLAN, utiliza un GRE modificado y, <coughs> y bueno... Eh, resulta que VXLAN, a diferencia de, de, del EOIP, es un estándar de IETF, o sea que es multimarca. Para los que nunca vieron, nunca saben lo que es EOIP, bueno, es básicamente encapsular tramas Ethernet adentro de datagramas UDP. O sea, yo, ahora vamos a ver un dibujo, pero voy a agarrar la trama que quiero llevar desde un extremo a otro de la red, y la voy a meter adentro de un paquete UDP, este un datagrama UDP, a ese datagrama lo voy a envolver en un paquete IP y lo voy a enviar hacia el router de destino donde se va a desencapsular. Entonces, lo interesante de esto es que como lo armo arriba de una red de capa 3, voy a poder utilizar el balanceo de carga de igual costo y con esto voy a poder tener muchos enlaces al mismo tiempo funcionando. Para los que saben, DMPLS, VXLAN es más o menos lo mismo, pero esto tiene un, tiene un tema vos cuando tenés una red MPLS necesitas que todos los equipos hablen MPLS, al menos adentro de la nube y con VXLAN no, solamente necesitas ruteo y forwarding de IP nada más MPLS tiene algunas herramientas que solucionan algunos escenarios que VXLAN todavía no arregla pero digamos que en la mayoría de los casos VXLAN podría llegar a ser una mejor alternativa ahora bien Resumen de qué es VXLAN o que Para los que no saben lo que es UDP No sé qué hacemos acá Pero básicamente es el protocolo que usan Para enviarte ataques de denegación de servicio Cuando el resto de la gente No configura bien los DNS, los NTP Y todo eso Y bueno, también se usa para algunas otras cosas Que no vienen al caso Y acá viene la pregunta ¿Necesitamos VXLAN? O sea, yo tengo que volver de, del evento Y decir, hey, vamos a poner VXLAN bueno, resulta que ya estuvimos un montón de veces en esta situación. Entonces, ya vimos muchas maneras de hacer redes LAN a gran escala. Esta es una nueva, es eh, de alguna manera la, la que está de moda hoy en día. Pero ya esto lo pasamos con MPLS, lo pasamos con, con, con ATM, lo, lo pasamos con un montón de, de, de protocolos anteriores. El tema es que esto vendría de alguna forma a ayudarnos a reemplazar ciertas cosas que hoy hacemos con MPLS o VPLS. Y esto particularmente, VXLAN tiene eh, varias cosas que lo hacen más sencillo, que lo hacen más simple. O sea, implementar todo esto es bastante más sencillo que implementar lo mismo arriba de una red de MPLS. Entonces, acá viene otra pregunta importante que ya de alguna manera se la respondí. ¿Por qué preferiría VXLAN en vez de Ethernet over MPLS, o sea, CrossConnects o MPLS. Bueno, básicamente porque en MPLS yo necesito que toda la red sea MPLS. Y en el mundo de VXLAN lo único que necesito es ruteo IP y nada más, porque voy a usar UDP y listo. Con, acá hay un asterisco que no lo puse, pero hay, hay una cuestión que vamos a ver en breve. VXLAN entonces es agarrar una trama de un equipo que yo tengo en un lugar del datacenter o en un lugar de mi red, ponerle un encabezado de VXLAN adelante, a eso envolverlo adentro de un datagrama UDP, y a eso ponerle un encabezado IP, que lógicamente después va a volver a tener un encabezado de capa 2. Entonces yo estoy, de alguna manera, encapsulando demasiado el, la trama original, este frame Ethernet original que ven acá, obviamente adentro tiene capa 3, capa 4, etc. Y yo lo voy a estar envolviendo en un paquete, y este paquete externo va a ser el que lo, me lo va a transportar hasta el otro lado del mundo, donde yo quiera llevarme la trama esta. Eh, entonces se lo van Lo van a encontrar en algunos ejemplos Como Mac adentro de Mac y, O le han puesto nombres variados Por ahí no tan correctos Pero básicamente es esto, es agarrar una trama Meterla en UDP y mandarla a donde yo quiera Utilizando SMP Y yo les dije En la slide anterior había un asterisco Yo encapsulo esto Esto está buenísimo, anda, solo necesito IP Pero todo este encapsulamiento Me va a llevar por lo menos 50 bytes extra que están acá detallados. Yo acá estoy considerando de que no hay nada extraño. O sea, voy a tener 14 bytes extra del encabezado Ethernet, 20 del encabezado IP, o 40 si fuera IPv6, 8 de UDP, 8 de VXLAN, y recién ahí tengo la trama original que yo quiero mover de un lado al otro del mundo. Entonces, esto me lleva a que la, la MTU, y bueno, ni hablar si le pongo doble tag de VLAN, tag de VLAN, de MPLS, o cualquier cosa en el medio, eso se va agrandando. Entonces necesito unos 50 bytes como mínimo extra en los enlaces para poder mandar sin romper o sin, sin, sin fragmentar tramas de 1500. Entonces esto me lleva a que mi red tiene que estar preparada para soportar una cosa que se llama Jumbo Frames o frames más grandes que 1500 bytes. Pero se supone que hoy en día la mayoría de nosotros deberíamos tener esto ya configurado en nuestras redes de base. Pero bueno, no es un detalle menor. Si yo no soporto Jumbo Frames en mi red, lo máximo que voy a poder llevarme adentro del VXLAN van a ser 1450 bytes. Acá esto lo voy a pasar medio rápido. Básicamente acá tiene una comparación de lo que es el encabezado UDP versus el encabezado de VXLAN. Van a ver que todo lo que dice R en el encabezado de VXLAN está definido, pero está reservado. O sea, esto está pensado para escalar a futuro con un montón de cosas que todavía no se han definido. Y hay muy poquitas cosas que se utilizan Básicamente el BNI, que ahora vamos a ver lo que es eh, Y el resto está prácticamente todo reservado Salvo un byte, perdón, un bit De, de la primera cabecera Así como nosotros tenemos en VLANs Tenemos una ID de VLAN En VXLAN tenemos una ID de VXLAN O sea, serían cosas similares eh, Uno en el entorno de Ethernet Y otro, bueno, en el entorno de VXLAN la diferencia que yo tengo es que el VLAN ID tiene, en el estándar 802.1Q, tiene 12 bits, o sea que puedo tener hasta 4.096 menos dos no utilizables, puedo tener hasta 4.094 VLANs, y en VXLAN tengo 24 bits. Entonces, la escasez de, de, de IDs de VLANs, eh, para un data center sobre todo, tener 4.000 VLANs y nada más es bastante poco, eh, usando VXLAN, eso lo puedo llevar a 16 millones y piquito de IDs distintos. Y acá vamos con el concepto que les mostré, o sea, la única parte que está definida hoy en día del encabezado VXLAN, que es un BNI, es un VXLAN Network Identifier, o es un número de segmento y esto está expresado tal cual en el RFC 7348, que es el del estándar. ¿Qué es? Es un campo de 24 bits que está incluido en el encabezado de VXLAN. Se utiliza para identificar de forma única una VXLAN. Y es exactamente igual, tiene el mismo concepto que el ID de VLAN adentro de una red de Ethernet. Lo que pasa es que este me da mayor capacidad de numeración. Y sin entrar en cosas muy raras podemos decir que yo, por cada VLAN que tengo en el overlay, perdón, en el underlay, en contra de los clientes, la puedo mapear a un BNI o un ID de VXLAN en el overlay. Entonces con esto puedo transportar muchísimos clientes, muchísimos tenants, o muchísimos, este, eh, no sé la, la traducción de tenant, eh, muchos clientes distintos con diferentes VLAN IDs adentro de nuestra red. Que sería el equivalente a que si yo tengo una doble etiqueta de VLAN que esto se usa mucho es el estándar de QinQ, el 802.1 AD en donde yo hago una VLAN de servicio y una VLAN de cliente entonces uso dos etiquetas para poder tener más o menos 16 millones de opciones versus el BNI el Network Identifier que tiene ya de por sí 16 y pico millones de opciones distintas eh, obviamente yo voy a tener que tener un mapeo de VLAN a BNI. Otro concepto que vamos a estar manejando es, es un VTEP. Y les prometo que van a ser las dos únicas cosas con las que vamos a, a, a, a molestarlos para que aprendan de este tema. ¿Qué es un VTEP? Es básicamente un punto de encapsulación o de desencapsulación de túneles VXLAN dentro de la red. Esto básicamente va a ser una interfase, que ustedes van a tener una interfase virtual que van a tener designada en cada uno de los switches para recibir las tramas encapsuladas de VXRAN y para enviarlas. A ese punto de entrada-salida es lo que se llama un VTEP. Y acá vamos a ver un ejemplo. Yo tengo servidores, tengo switches en la red Underlay. O sea, esto es lo que tengo ahora. Tengo un cliente, el cliente naranja en este caso tengo el cliente Violeta. Esos dos clientes utilizan máquinas virtuales de, de mi data center y tienen que estar físicamente separados entre ellos. Entonces yo lo que voy a hacer, dado que estos switches ahora van a funcionar en capa 3 y van a ser routers, lo que voy a hacer es definir por lo menos un VTEP en cada uno de ellos y esos VTEP se van a utilizar para enviar tráfico de un switch al otro, encapsulando el tráfico de los clientes Naranja y Violeta. Y acá ya depende de la implementación. Dependiendo del equipo que yo esté configurando, puedo tener un solo VTEP o puedo tener muchos. Generalmente con uno solo alcanza, pero esto de nuevo es una cuestión de diseño. Entonces lo que yo voy a hacer es establecer túneles entre los equipos para que se puedan pasar el tráfico a nivel de capa 2 entre ellos. En el caso de la vila naranja o del cliente naranja, solamente tiene presencia en, en los primeros tres switches. Entonces solamente tiene sentido que haya tráfico, intercambio de VXLAN entre los primeros tres dispositivos entonces, entre VTEPs, acá entra una trama común una trama Ethernet común este switch la agarra, la encapsula en VXLAN y se la manda al dispositivo de destino hacia donde la trama tiene que viajar y finalmente para el cliente Violeta, el cliente Violeta tiene sentido de existencia en estos últimos cuatro switches, entonces entre estos VTEPs se van a estar enviando estos túneles o estas tramas encapsuladas, para que el tráfico pueda fluir entre uno y otro. Recuerden que acá abajo de la nube siempre están la, la red close con multicamino y con, bueno, con redundancia y agregación de tráfico. Con esto, finalmente voy a estar creando un overlay o una red virtual de dos switches virtuales, en donde en un switch está asignado el tenant o el cliente naranja, y en otro switch virtual tengo asignado al cliente violeta. O sea que estas máquinas virtuales o estas direcciones MAC podrían este, moverse libremente entre todos estos servidores y el tráfico entre ellas va a estar encapsulado y ruteado por muchos caminos en el, over, en el underlay. Perdón. Así que esto es básicamente lo que hace VXLAN. Agarrar tráfico que no se puede brillar y brillarlo hacia un equipo a capa 3. Es una cosa muy interesante, los equipos finales también pueden hablar VXLAN. O sea, yo esto lo puedo configurar en un servidor Linux sin ningún tipo de problema. Y esto me da capacidad de que yo, en la misma solución de virtualización que yo hoy estoy usando, pueda configurar un BTEP. Y básicamente es lo mismo. Yo voy a tener la placa de red, que va a tener una dirección IP. Alguna de esas placas de red va a tener una, una interfaz de entrada-salida de VXLAN. Y esa VXLAN va a tener configurados IDs de VXLAN, tantos como tantos clientes tenga, o como yo lo diseñe, y con esto vas a poder tener una solución que, en donde ya se encapsula y se desencapsula directamente en los equipos finales o en los servidores de virtualización. Y esto está muy bueno porque vos le sacás trabajo a la red, vos podrías hacer de sacarle el trabajo a los equipos de red, y que la red, el, el underlay, sea un transporte Layer 3 tradicional, ruteado y listo. Y, y, y bueno, esto da mucha flexibilidad. De hecho, todos los ejemplos que vamos a hacer en la práctica, vamos a configurar VXLAN arriba de Linux, no arriba de dispositivos de red de alguna marca. Algunas consideraciones importantes. Bueno, lo que les dije antes, generalmente con un solo VTEP por dispositivo alcanza, si es que este trabajo lo queremos hacer en los switches, eh, en los switches, en los routers. Eh, y hay algunos, algún comentario que, que hicieron hace un ratito, eh, para los que usan Mikrotik. Mikrotik en la versión 7 de software ya está soportando VXLAN así que incluso podrían llegar a utilizar esta tecnología, si se animan a usar versión 7, que para mi gusto personal, y esto es comentario personal, todavía hay que probarlo un poquito más, ya me dicen que no, pero bueno, eh, el que se anime puede utilizarlo sin problema. Eh, bueno, alguna de las ventajas, y esto fue otra charla que hubo también en el, en el break, alguna de las ventajas de no usar BGP, como protocolo IGP, o como protocolo de la red interna, tiene que ver con que los protocolos de estado de enlace me permiten hacer ciertas tareas de mantenimiento que BGP no. Yo puedo apagar el protocolo en algún equipo y hacer que el tráfico ya no se rutee por ahí, y ese feature nunca lo vi en BGP, por ejemplo, aunque probablemente algún vendor lo, lo vaya a, a poner. Y una cosa que hay que entender es que el, el SMP o el balanceo de carga depende de la plataforma. Eh, hay equipos que balancean carga por paquete hay equipos que balancean carga por flujo hay equipos que balancean carga haciendo round robin y, y acá hay que entender muy bien la plataforma sobre la cual yo voy a estar dividiendo el tráfico esto si bien todo lo que yo mostré está de alguna manera hecho para que esto funcione automágicamente después podría llegar a haber algún detalle según la marca, modelo y software de los equipos que ustedes estén utilizando eh, Vamos a ver, y acá hay otra de las cosas que asustan a la gente, que es una, al menos uno de los laboratorios que vamos a hacer va a utilizar múlticas. Eh, y cuando yo hablo de múlticas, la mayoría de la gente se asusta y dice, bueno, si hay múlticas esto es inviable y me olvido. Es muy fácil, de hecho lo vamos a hacer en la práctica, pero suponiendo que yo tengo una implementación de múlticas muy compleja, el múlticas tiene que funcionar bien. O sea, si yo tengo múlticas distribuido en capa 3 en una red gigante, eso tiene que andar tan bien como el OSPF, la ISIS o el BGP. Eh, y bueno, en esta presentación, obviamente no, no, no nos da el tiempo físico para ver todo el estándar de, de VXTRAN y todo el estándar de VPN, que ahora vamos a ver qué es lo que es, así que me voy a centrar en lo básico, que son solamente dos tipos de rutas. Ahora lo vamos a hablar. Y acá tenemos algo que es inherente de Ethernet. Ethernet no es punto a punto. Ethernet es un protocolo que está pensado para hacer multiacceso. ¿Qué significa que yo puedo tener... Recuerden que Ethernet nació en el cable coaxil, en donde yo tenía un cable coaxil, un bus, y conectaba TES. Entonces, básicamente, en un segmento de Ethernet, cada uno de los miembros de ese segmento no sabe cuántos vecinos tiene. Y como no sabe cuántos vecinos tiene, necesita protocolos de descubrimiento y lo que se llama protocolos de broadcast. Entonces, si yo acá estoy hablando de que vuelvo a la slide anterior, de que yo voy a hacer túneles de VXLAN entre dispositivos, yo acá lo pienso como que el tráfico va a ser únicas, es decir, desde esta MAC de acá abajo, hasta esta MAC de este otro servidor, pero Ethernet necesita Multicass y necesita Broadcast. Entonces va a haber algún tipo de tráfico que va a ser desde un BTEP hacia todos los otros, o hacia un grupo de los otros, porque yo tengo que seguir soportando lo mismo que soporto hoy en las VLANs. Entonces, hay tipos de tráfico. Hay un tipo de tráfico que es broadcast. Hay otro tipo de tráfico que es el, el unicast desconocido. Esto termina siendo un broadcast. Este tipo de tráfico se da cuando es un tráfico de una Macadres que no la tenemos en la tabla de los switches. O sea, en la tabla de Mac de los switches no existe la Macadres. Y como yo no sé a dónde enviarla específicamente, necesito enviarla a todos los puertos a la vez. Entonces, el tráfico de unicast desconocido termina siendo un tráfico de broadcast. Existe y entonces tiene que estar soportado en lo que nosotros armemos en el VXLAN. Y finalmente, Multicast. Y esto es lo que de ahora en más, y ustedes lo van a ver en la documentación, en cualquier documentación de cualquier vendor que, que vean, van a ver el boom. Y esto no tiene que ver con ninguna palabra loca, es básicamente Broadcast, Unground unicas y Multicast. Es, son estos tres tipos de tráficos especiales que nosotros tenemos en Ethernet, y que tenemos que tener alguna forma de emularlo en este overlay que estamos armando. ¿Cómo puedo yo manejar el tráfico boom? Bueno, una forma es hacerlo a mano, en el data plane. O sea, estos switches van a funcionar como, estos switches virtuales en el overlay, van a funcionar como si fueran switches físicos. Si a mí me llega una trama, yo aprendo la Mac, cuando no conozco dónde tengo una, una, una Mac en particular, la broadcasteo, entonces esto sigue teniendo las reglas de switching tradicionales que ustedes conocen. Con la diferencia de que esto, en algún caso, voy a tener la posibilidad de la tabla de Mac escribirla, ponerla estáticamente. El tema es que estáticamente, ya saben, estos trabajos no escalan. Otra cosa que podemos hacer para manejar el tráfico de broadcast arriba de una red virtual, es utilizar múlticas, y acá es donde viene el miedo de la gente. No pasa nada, lo vamos a hacer en el laboratorio. La idea va a ser de que yo, en vez de decir, este tráfico va desde este, el switch A al switch B, lo que voy a hacer es que a todos los switches en donde yo tenga que multicastear o broadcastear tráfico, los voy a unir a un mismo grupo de múlticas. Entonces, cuando haya una trama desconocida, que haya que reenviar, se va a enviar a una dirección de múlticas y no a una dirección de otro equipo y todos los que estén unidos a esa dirección de múltiples van a recibir el tráfico. Es mucho más fácil de lo que yo lo estoy contando ahora, lo vamos a ver en un dibujo, pero es la segunda forma de manejar el tráfico boom, haciendo múltiples, o usando múltiples. Y la tercera es usando un protocolo que me genere un control plane inteligente y distribuido, que esto sería la solución de la Adrefamily y VPN para BGP. Con estas tres cosas vamos a lidiar y, particularmente, vamos a hacer laboratorio de la número 2 y la número 3, porque la 1 rara vez la van a configurar eh, estáticamente. Recuerden, no hagan esto en casa y, sobre todo, si están en Bolivia. Acá tienen en Linux cómo configuro una interfaz de VXLAN. No, Lynch, no, no configures. Eh, van a ver que es muy fácil. No tengo que instalar software. Si ustedes tienen un kernel lo suficientemente actualizado, acá yo lo puse como 5 o más versión 5 o más, una cuestión de, de decir, el que va a andar seguro, pero si tienen 4 2 en adelante, les va a andar también. Y con este comandito que ven acá, yo voy a estar agregando una interfaz, que en este caso se va a llamar VXLAN100, tipo VXLAN. Este ID es el VNI, es el, el ID que le voy a asignar. Como esto es UDP, necesita un puerto de destino. El puerto de destino eh, se estandarizó en el 4789, pero antes se usaba uno diferente. Entonces, es importante que cuando creen las interfaces VXLAN en Linux, acá yo básicamente estoy creando un VTEP adentro de un servidor. <coughs> Le digo que cuando hable contra los otros dispositivos, utilice el puerto destino UDP 4789, que es el estándar. O sea que si ustedes corren este comando, y después hacen un netstat para ver qué puertos tienen abiertos en su, en su servidor, van a ver que el 4789 UDP inmediatamente se abre. Podría llevarlo a un puerto distinto Si yo lo especifico en todos los equipos Y finalmente, ¿Cuál va a ser la IP Origen del BTP? O sea, ¿Desde dónde Yo voy a mandar, desde qué IP origen De todas las que tenga en el servidor Voy a mandar las tramas de VXLAN Encapsuladas Entonces, con esto creo la interfase de VXLAN Con este de acá abajo, le saco el shutdown Que viene por defecto, o sea, la levanto Y después lo que yo puedo Hacer acá, es Agregar MACs a la tabla De MAC y cuando yo agrego una Mac en la tabla de Mac de un switch, le digo, ¿qué Mac y qué puerto. Pero acá, lo que le voy a tener que decir es, ¿qué Mac? Que en este caso, si yo utilizo la Mac todo cero, significa cualquier Mac. Envíala por el dispositivo VXLAN 100, o sea, por este que yo acabo de definir, y mándalo al destino, bueno, la IP, de otro dispositivo que tenga VXLAN configurado. Y con esto, es lo que yo les decía, configurar cada Mac hacia qué destino va a mano inviable pero se puede hacer en este caso si yo pongo que para cada uno de los BTEPs remotos que son estos N que tengo acá vale la MAC address 0.0.0.0 lo que voy a estar haciendo es que cada vez que tenga tráfico boom, ese tráfico boom se va a copiar hacia todos los dispositivos al mismo tiempo no es lo ideal pero con esto podrían hacer una implementación por otro lado <coughs> Este, van a ver de que yo puedo decirle Mismo comando de antes Pero no aprendas direcciones MAC Yo te las voy a dar todas a mano O sea, en el anterior Toda MAC que se aprenda más allá de las que yo cargué Queda en la tabla Si yo le agrego no learning Le digo no aprendas ninguna dirección Yo te las voy a setear a todas, una por una Y he visto algunos ejemplos de algunos scripts Algunos software bastante complejos Que se encargan de descubrir MAC Adler Y de cargarlas a mano bueno, automáticamente, pero eh, estáticamente. Para mí no alcanza, pero bueno, e existen. Y acá en este ejemplo yo tengo que todo el tráfico de boom, o sea, de la MACADRES todo cero, va a ir a dos direcciones IP, y después tráfico únicas específico de MACADRES específicas, bueno, a esos otros dos equipos. Acá tengo lo mismo con multicast. ¿Qué me evito con multicast? Que todo el tráfico de boom, en vez de mandarlo por únicas a cada MAC, lo voy a mandar a una dirección de grupo, que es la que está acá. Entonces con esto me voy a olvidar. Todos los equipos que tengan esta dirección de grupo van a recibir el tráfico de boom del resto de los BTEPs, del resto de los switches, o del resto de los puntos de encapsulación de VXLAN de la red. Lo vamos a ver en el ejemplo, no se dan problemas. Y después lo que hago acá es definir un bridge, agregar la VXLAN a un bridge, y después una cantidad de interfaces de Ethernet para que yo finalmente pueda conectar la interfase VXLAN con las interfaces físicas o virtuales de las máquinas virtuales de mis servidores. No es mucho más que eso, con estos, o sea, estos serían comandos en dos servidores diferentes, pero los comandos son iguales, y esto te saca andando VXLAN, tengan en cuenta que el link entre estos servidores tiene que tener MTU, tiene que soportar MTU arriba de los 1500 eh, bytes. Ok, todo esto es configurando a mano. Vamos al overlay. ¿Qué es BGP-EVPN? Que a fin de cuentas es lo que, lo que quiere usar la gente. Bueno, te resuelve estas dos preguntas que yo les voy a hacer a continuación. ¿Cómo aprendo cuáles son todos los switches que hablan VXLAN? o cuáles son todos los BTEP, cuáles son todos los dispositivos VXLAN de la red? ¿Cómo los aprendo? ¿Los pongo a mano o los puedo aprender usando BGP-EVPN? Esa es una de las cosas que resuelvo con esto. Y por otro lado, tengo cómo aprendo qué macadres está en cada dispositivo y ese dispositivo que IP de BTEP tiene para poder enviarle tráfico. O sea, esto básicamente es un control plane. Me resuelve cómo llegar desde cualquier lugar hasta cualquier lugar de manera dinámica sin que yo tenga que estar tipeando comandos a mano. Entonces, BGP VPN hace mucho más que todo esto, pero yendo a lo básico, me va a decir a dónde están las macadres y cuáles son los otros dispositivos que hablan VXLAN, siempre y cuando obviamente estén configurados en BGP. Eh, lo voy a avanzar, así podemos ir al laboratorio, pero básicamente esto tiene muchos tipos de ruta, hay 12 en uso, si no me acuerdo mal, hoy en día, nosotros vamos a ver solamente dos, y eh, EVPN te saca del medio la necesidad de tener Spanning Tree, como es BGP y todo esto va en un overlay pero en un underlay en la red de abajo que va balanceada esto te permite llegar de todos lados a todos lados aprender dónde están todas las macadres aprender cuáles son los switches que hacen o los equipos que hacen toda esta magia y está definido como una address family nueva de L2 eh, de L2 VPN así que ustedes lo van a poder configurar siempre y cuando tengan soporte algunos vendors te lo dan gratis otros te lo dan pagás licencia si lo usás, si querés, y otros directamente no te lo activan si no pagas una licencia. En el caso nuestro, va a ser todo en software open source, así que nos va a funcionar todo. Acá tienen un tipo de ruta, lo voy a pasar rápido, la presentación está disponible en la agenda del ACNIC, se la pueden bajar. Esta es la ruta que yo aprendo vía EVPN, la ruta tipo 2, que básicamente me dice dónde hay una MACADRES, qué MACADRES hay en el resto de los dispositivos, y tengo la, la ruta de tipo 3 que me dice cuáles son todos los dispositivos o todos los BTEP a donde yo puedo, eh, o donde yo tengo que enviar tráfico de boom cuando tenga que hacer broadcast o multicast. Son las dos rutas más básicas que, que vamos a, a ver y son las que vamos a manejar en el ejercicio. ¿Cómo se configura EVPN? Eh, es súper fácil, es una Adre Family nueva, o sea, hoy probablemente en el BGP ustedes tengan Adre Family Pv4, Unicast, todo lo que va adentro, IPv6, todo lo que va adentro, y hay uno nuevo que te aparece, que se llama L2VPN, EVPN, y básicamente yo acá le puedo decir los BNI o los VXLAN ID que, que quiero publicar, o en el caso de lo que ven acá, le digo cualquier BNI que esté configurado en este equipo, mostráselo al resto de los peers. Y no hay más que eso. Acá tengo, bueno, esto sería una configuración de EVPN en un leaf, en el switch que da contra los servidores. Y en los spine, yo directamente los, hizo, los uso tipo como si fuera un road reflector. Entonces ellos no publican nada, solamente toman las publicaciones y las reenvían. Así que incluso lo único que tengo que hacer en los spine, en la configuración de, de BGP, EVPN, es decirle activa EVPN y nada más. Y obviamente establecer los peers. Entonces acá tengo un ejemplo de lo que aprendo. Show VPN MAC para el VLAN ID o el VXLAN ID 101. Y acá me dice, bueno, aprendiste estas dos macadres Fíjense que es lo mismo, lo único que en vez de tener puerto, tengo IP remota, o sea, cuál es el router donde quiera que esté, cuál es el router al cual le tengo que tirar tráfico, para el BNI 101. Y con esto vos aprendés todos los dispositivos que están conectados atrás de otro router. Rutas recibidas por EVPN, esto lo vamos a ver en la práctica, pero bueno, básicamente acá tenemos una ruta de tipo 2, esto es un show BGP L2VPN, EVPN route, comando de FRR, y acá te dice, bueno, una ruta de tipo 2, 48 bits de largo, y acá tenés una macadre, o sea, este es el tipo de publicación que veríamos a través de BGP, que después se traduce en la tabla de MAC y BTEPS que vemos en la slide anterior. Bueno, rutas de tipo 3, acá lo mismo, aprendo cuáles son los otros BTEPs que hay disponibles en la red, siempre y cuando estén configurados. Y bueno, el resumen y nos vamos a la práctica. Eh, ¿qué, ¿Qué hace VPN? Me hace aprender direcciones de BTEPs y me hace aprender direcciones MAC remotas. Hace muchas otras cosas, hay, también hay redistribución de prefijos, hay muchas cosas que se pueden hacer. Vamos a lo básico que es establecer un, un overlay L2. Eh, bueno, me hace manejar el tráfico boom sin problema E incluso me permite que yo tenga dos caminos O dos attachments a una red capa 2 Y que no se me lupee O sea, hace que de alguna manera yo retire El Spanning Tree del medio de mis cosas importantes Y vamos a la práctica Voy a descompartir acá Y les cuento cómo es la práctica Bueno, vamos al laboratorio. ¿Qué van a necesitar acá? Bueno, primero que nada, ustedes saben que los laboratorios en, estos, en estas instancias pueden fallar. Así que lo probamos bastante, pero vamos a hacer todo lo posible de que esto no ocurra. Así que vamos a ver. Eh, hay un laboratorio armado, remoto, así que necesitamos que funcione Internet. Eh, esto es un servidor que está en Argentina y tiene capacidad de 50 alumnos, eh, o sea, hasta 50 participantes pueden meterse a configurar. ¿Qué necesito para entrar? Solamente un navegador web que esté medianamente actualizado. Si tienen un Chrome, un Safari, un Firefox, medianamente eh, actualizado, es todo lo que hace falta. Eh, lo probamos en teléfono, lo probamos en tablet, funciona, pero es engorroso de manejar y de tipear comandos, pero funciona, en el peor de los casos no hay problema. Y tenemos las instrucciones del laboratorio están hechas en los tres idiomas, así que eh, los que hablen eh, inglés o portugués van a tener su propia versión del laboratorio y van a poder hacerlo en su lenguaje nativo. Eh, el laboratorio está totalmente basado en herramientas de open source, Linux y FRR. Eh, y está, bueno, este laboratorio está disponible, lo vamos a dejar abierto toda la semana. Ojalá que se mantenga disponible durante la sesión. Y después lo vamos a dejar abierto, no lo vamos a cerrar. Si ustedes el resto de la semana quieren seguir probando cosas, no va a haber problema. Tengan en cuenta que no lo vamos a estar monitoreando. Así que si se cae algo o ven algo raro, me avisan y volvemos a levantar lo que haga falta. Y vamos a hacer dos actividades prácticas diferentes. Y una cosa interesante, que no la dije, es que todos los vendors están intentando de que VXLAN funcione por encima de IPv6 o sea, todas las cosas que Charlie lo dijo hoy temprano ¿eh? queremos dar los ejemplos sobre IPv6 si lo quieren hacer sobre IPv4 está bien, va a dar igual, pero estaría bueno que todas las slides y todos los ejemplos estén sobre IPv6 nosotros para ser inclusivos pusimos un laboratorio en IPv6 y uno en IPv4, particularmente pusimos el difícil en IPv4 porque hay algún bug que todavía está por resolverse en, en FRR y nos generaba cierta inestabilidad, pero creemos que en Cualquier versión eh, que salga en poco tiempo se va a poder hacer todo sobre IPv6 sin problema. Si hoy lo quisieran hacer todo en IPv6, les van a dar para el entorno de nuestro laboratorio, teníamos algunas complicaciones, pero probablemente en su red de producción les funcione bien. Así que vamos a hacer una práctica con IPv6 y una con IPv4. Esto es súper importante. ¿Quiénes van a participar o quiénes quieren configurar el laboratorio? Para tener una idea de cuánta gente va a ser. Hasta 50. Bueno, menos de 50. Perfecto. El tema es así. En todas las slides y en todas las instrucciones de laboratorio va a haber una X entre corchetes en algún lugar. Esa X ustedes la tienen que reemplazar por un número que se les asigne. Entonces, si a mí me asignan, de hecho yo tengo asignado el número 1, Todas las configuraciones, cuando yo lea el instructivo, va a decir 10x100, para mí va a ser 101100. Para ustedes va a ser 102, 1020, 10 lo que fuere, o sea, cada uno va a recibir un número X y ese número X lo va a tener que reemplazar en los comandos que vaya poniendo. Son poquitos comandos, no se hagan problema. Lo mismo, la X se reemplaza en el router BGP y cuando ustedes vean lift X, significa que es su. Switch de Leaf, entonces será el, el 1, el 2, el 32, el 20, como sea. Tengan esto en cuenta. ¿Cómo es el laboratorio que vamos a hacer? Esta es la topología básica. Tenemos dos spines que están conectados contra un montón de Leaf, y cada uno de los Leaf tiene una única conexión contra un host Linux tradicional. Vamos a hacer el primer laboratorio en donde cada uno de ustedes siempre va a tener un router y una PC, o un switch y una PC en este caso. En el primer laboratorio, todos los equipos están conectados en un segmento L2 para que el multicas sea fácil de configurar. Básicamente van a poner la IP de multicas y va a salir andando sin complicación. Entonces, cuando ustedes hagan ping o hagan broadcast hacia cualquiera de los otros vecinos, el tráfico va a ir a un grupo de multicas y todos los que estén unidos a ese grupo de multicas lo van a recibir. Y en el segundo laboratorio, un poco más complejo, cada uno de los LIFT tiene dos conexiones a los dos spines. Fíjense que en el anterior... No hay spine directamente. En este, que sería el interesante, el laboratorio de eVPN, cada uno de los routers tiene dos spines con los cuales va a establecer una sesión de BGP, hablar eVPN y después el ping y el tráfico entre los equipos va a funcionar mágicamente. Así que vamos a empezar. El primer paso es que ustedes se conecten a esta URL. Ojalá que funcione todo y tenemos 50 participantes. Yo voy a cambiar. La voy a abrir para que vean. Esta es la web. Acá está todo el laboratorio. Agradecimiento. Hay un montón de gente involucrada en que esto funcione. Muchísimas gracias a todos. Eh, Charlie Martínez nos ayudó. Todo esto que ustedes ven acá está en un repositorio de GitHub y ustedes se lo pueden descargar y usarlo en su PC. Charlie armó un, un background file para que ustedes lo puedan virtualizar muy fácil. Eh, Ricardo Patara nos ayudó con las traducciones eh, Nico nos ayudó dejando de usar Nano Mati Comba que no está presente acá hizo toda la parte del registro que van a usar ahora que, que la verdad que le quedó hermosa y Marcos y Martín, Marcos Pini y Martín Masia nos ayudaron en, en el beta testing y en el debugging de todo esto acá en la práctica van a tener los tres idiomas, o sea yo abro español ustedes lo pueden abrir en inglés o en portugués y lo primero que tengo que hacer es registrarme cuando yo me registre, voy a abrir este link, me lo va en una ventana nueva, me va a pedir nombre, apellido, mail y país, para una estadística que queremos llevar de quiénes fueron los que configuraron, y al final de este registro, cuando ya a enviar, me va, les va a decir el X de ustedes es el número 1, 2, 10, 20, lo que fuera. Y ese número X es el que después pasamos a usar en las prácticas. Así que los invito a los que vayan a participar del laboratorio que se registren y después empezamos la práctica. Mientras tanto vamos a, chusmar, a chusmear acá quien está registrado. Sí, es bxlan.nog.lat. Triple W, alguno no pudo abrir la URL. Bien, hasta ahora tenemos. 21 personas registradas, 25. Repito la URL, bxlan.lan.nog.lat. Vamos a esperar un minutito. Una vez que ustedes se registran, obtienen su número X, guárdenlo, y van a poder volver a la página principal y pueden empezar la actividad haciendo clic acá en el número 2. Esto los va a llevar a la explicación de este laboratorio. Acá tienen el diagrama que, que vieron, y acá hay un botoncito rojo que dice conectar al laboratorio. Ustedes van a abrirlo, hacer clic en ese vínculo que figura ahí, y esto los va a llevar automágicamente al login del laboratorio. Esto es un servidor popular, no es lo que hicieron ayer, que pusieron de que no instalen software acá, rompan, hagan lo que quieran, hackeen al de al lado, hagan lo que les guste. No hay password, no hay password difícil, ustedes hacen clic y se conectan como tiene que ser, y te lo estoy diciendo a vos. Sí, sí, a vos. Instalen lo que quieran. No hace falta que instalen nada, pero si lo quieren instalar y eso los hace felices, adelante con todo. Lo primero que les va a pedir es su número de grupo. Es el número X que recibieron en el registro. Entonces, en el caso mío, no sé si se llega a ver bien. Bueno, me fui. Ahí. Entonces yo soy el grupo número uno en este caso. Entonces ahora me va a decir, ¿te querés conectar al Leaf o al Host? Yo en este caso me voy a conectar al Host. O en realidad lo que tengo que hacer es ir siguiendo el laboratorio. Si se quisieran desconectar de un equipo, hacen Control-D o ponen quit o éxito o esto es Linux, es como cualquier Linux. Incluso lo que pueden hacer es conectarse dos veces, y tienen ya las dos pestañas, una con el host, o una con el lift, con el número uno, y me vuelvo a loguear, Gru yo soy grupo uno, siempre que se logueen, le va a preguntar el grupo, ustedes ponen el suyo, y yo armé una pestaña, poniendo grupo 1, lift, y en la otra voy a poner grupo 1 host, número 2. Y acá tengo un SSH abierto a los dos equipos de mi grupo. Ustedes usarán el X que corresponda. Entonces, hay acá un grupo de Minions voluntarios que los van a estar ayudando. Levante la mano el que se complique con algo. Este, a, alguien se va a acercar a ayudarlos, así que o acérquense al micrófono y hagan la pregunta que, que quieran. Lo que tenemos que hacer es, a ver si ya llegamos a los 50, ya llegamos a los 50, o sea que llenamos capacidad. Hay que ir siguiendo el laboratorio, entonces eh, lo primero que aclara acá, es que la dirección de Multicast, acá tiene que estar coordinada, todos tenemos que usar la misma, Así que está definida como FF05 2.2.101. Esto es una dirección de multicast de IPv6. Y la van a tener que configurar en todos los router leaf de cada uno de ustedes. Esto está dividido en actividades. O sea, la actividad 1.0.1, yo la abro y acá me dice, bueno, hay que configurar el puerto Ethernet 1 de host 1, en mi caso, en el será el host, de manera que pueda enviar frames Ethernet sin VLAN ID. No la vamos a complicar. Hacia el resto de los equipos. Entonces, básicamente acá tienen comandos. Fíjense que todos los comandos empiezan con una barra y un hash. Entonces, este comando yo lo puedo setear, lo puedo tipear, perdón, o bien, esto está puesto para ayudín, lo puedo pegar, control P, eh, control B, control, control C, control B, digo, y lo pegas. Fíjense siempre de que estén pegando el comando en el equipo que corresponde en este caso me dice configurar el puerto en host así que fíjense de pegar ese comando de tipear ese comando en, en el equipo que corresponda. y acá tengo otro comando más ip bueno, para ver la ip que configure lo pego y ahí tengo acá se puede ver Perdón, acá no dice ninguna, no configuré ningún IP. Es solamente para ver la interfaz. Entonces me dice, esta es la Ether 1, esta es la MACADRES de la Ether 1, y así hay que seguir llevando el laboratorio. Siguiente comando, agregar una IP. Fíjense que acá ya está la primera X. Si yo pego este comando, lógicamente es un comando inválido. Así que en el caso mío, yo voy a reemplazar la X por el número 1, que es el que me corresponde a mí. También, o sea, yo lo que estoy haciendo acá es configurar una dirección IP B4 y una dirección IP B6 en la interfase Ether 1 de mi PC. De nuevo, acá tengo la X. Así que la voy a reemplazar por el número que corresponda. Con esto, yo pongo el último comando y me debería salir una un mensaje parecido al que tengo acá en el ejemplo y acá puedo ver que en mi interfase Ethernet 1, configuré la 1001 y la 2001 db 8 Café 2.2.1 y hasta ahí terminé la actividad 101, esto lo puedo cerrar y abrir la siguiente Entonces ahora, me dice, bueno, configurar el puerto Ethernet 4 de los Leafs, que sería este de acá, a donde están todos los equipos interconectados entre ellos. Levantar el puerto 4, fíjense de no errarle si no saben en qué consola están, pueden tipear hostname, y ahí les va a decir en qué equipo están parados. Levantar la Ethernet 4. Ver que esté levantada. Fíjense que copiando y pegando se hace bastante ameno. Recuerden, cuando haya una X, reemplazar. Nada más. Y con esto, voy a tener prácticamente configurada la mitad del laboratorio. Las PCs van a quedar con la IP 10.00 algo y la 2001 db café algo. Y esas van a ser las IPs que después vamos a usar para pinguearnos entre nosotros para verificar de que todo esto funcione. ¿Hay alguien que esté complicado, que no pudo hacer algo, que no le anduvo algo? No sé de los que están revisando el chat a ver si hubo algún, algún incidente. Por favor avisen. Bueno, lo que yo hice acá fue levantar la interfase por donde voy a hablar VXLAN. En la siguiente actividad me dice, bueno, hay que generar una interfaz Bridge que va a incluir como miembro a la Ether3, que es la interfase que mira hacia la PC. Y por otro lado, una interfase VXLAN que vamos a generar ahora. Y el ID va a ser el 101. O sea, todos vamos a estar generando una misma VLAN, si quieren, un VXLAN ID igual, para poder comunicarnos entre nosotros. Y acá tienen todos los comanditos que tienen que agregar en el lift X de ustedes. Entonces, acá con este comando voy a crear el bridge. Ah, mira, acá ya existe. Este error me da porque se ve que yo ya lo, lo había creado antes. Levantar el bridge. y agregar acá con este comando, IP-Link Set Master, le estoy diciendo, la Ether 3 de este servidor, va a estar brillado dentro del Bridge 101. O sea, va a ser miembro del Bridge 101. Para los que usen Microtik, esto es tarea de casi todos los días. IP-Color, perdón, Bridge-Color, menos link. Entonces acá voy a ver que para el Bridge 101 tengo incorporada la interfase Ether3. Y la salida debería ser parecida a esto que tienen acá. Una vez que avanzamos con esto, vamos casi que a la última actividad de configuración, que va a ser, en el Leaf, generar la interfase VXLAN, acá de nuevo tengo una X, y fíjense que acá hay dos parámetros que yo estoy poniendo en IPv6, IP-Link VXLAN 101, se llama la interfase, esa interfase se podría llamar Pepito, no tienen por qué seguir este, un nombre particular, lo importante es que yo después le digo tipo BXLAN, ID 101, o sea, esto eh, de nuevo es el BNI 101. Y lo vamos a hablar a través de la Ether 4, que es la interfase que mira hacia todos los otros LIF del laboratorio. El multicast lo vamos a hacer con TTL 3, podría ser uno tranquilamente. Y el, el BTEP, o sea, la encapsulación de vxlan va a salir desde la IPv6 2001 de 8 BDE4, su número de grupo, hacia el grupo de destino FF05, que ese es estático. Es para todo el mundo igual. En el puerto 4789. O sea, los parámetros son bastante descriptivos de por sí. Cuando ustedes peguen este comando, reemplazando la X donde corresponda, Bueno, ya existe. Se ve que hay alguien que está en mi laboratorio 1 y me lo está usando, pero bueno, vamos a tratar de que esto no explote. Entonces, una vez que yo generé la interfase, la puedo ver. IP-link show vxlan 101. Y vemos, si acá le agrego un menos d al final, o perdón, al principio me va a dar un poco más de información. Bastante más información. Y acá ya estoy viendo un tema. Hay alguien que se metió en el grupo 1, que soy yo, y está poniendo las X en número 28. Así que, quien sea que tenga el grupo 28, que se desloguee. Vamos a ver quién es. Steven Arrieta Romero, me imagino que será. Porque está usando el laboratorio 1, que es el mío. Así que desconectese el laboratorio, conéctese de nuevo y elija el ID 28 cuando se lo pidan. Pero eso no es, de, no, no es parte de instalar. Son malos, la antenera, son malos. Bueno. Vamos a, a borrarle las cosas a Steven. Entonces vamos a crear de nuevo la interfase con, con los parámetros correctos. Ahí va. Fíjense que acá me está diciendo creaste una interfase VXLAN que todavía está apagada la tengo que deshutear. MTU 9000, bueno, se lo pasemos como parámetro eso. State down. Y me dice, esto le apunta el BNI 101 a un grupo de multicast, que es este de acá. Desde la IP, esta que es la IP que yo configuré en mi interfase Ethernet 4. IP link set -LAN 101 app. Con esto levanto la interfase. Ahora me la marca como app. De Shutear. Está, está en el laboratorio escrito, Linch. pelin set, el nombre de la interfase app. No sé cómo se llama en tu jerga Junipera eso. Disable debe ser, me imagino. Acá tienen el comando. Y finalmente lo último que tengo que hacer es agregar esa interfase VXLAN al bridge para comunicar la VXLAN contra la interfase que mira a la PC. Entonces, fíjense, en este Bridge, que se llama Bridge 101, yo tengo la interfase Ter3 y la VXLAN 101 si todos hicimos hasta acá, copiando y pegando, y lo hicimos en el equipo correcto, me voy a las PCs, y ustedes hoy deberían poder llegar a hacer ping a la 10.001, que soy yo, bueno, yo acá me estoy pingueando yo solo, o sea, esto no tiene sentido, pero, si hicimos esto correctamente, creamos un VXLAN, en cada uno de nuestros routers, utilizando múltiples, que vieron que no fue nada del otro mundo, brillamos esa VXLAN contra la interfase que mira la PC, y entonces todas las PCs ahora están conectadas en un mismo segmento L2 y se pueden enviar tráfico entre ellas. Si hay alguno que ya haya terminado la práctica y me dice la IP que usó, si no la puedo probar, la 2 todavía no anda, la 3, hay que ver si no soy yo el problema. La 5 no me da. Eh, 10.001, está bien. La 2 sí, bueno, me han manoseado el laboratorio, evidentemente. Fue aquel de allá, yo no sé quién fue, pero no hay problema. Todo vuelve, Antonilo. Ya te voy a sacar a pasear cuando estés acá arriba. Este, bueno, ahí con esto se podrían estar pingueando entre ustedes. Y esto, si quieren podemos hacer una práctica, que yo la, la tengo macheteada. Acá en el laboratorio hay una parte que dice extras. Y acá hay algunos extras. Ahí tienen las configuraciones de los spines, que ustedes no los pueden ver, pero son road reflector de BGP y nada más. Y acá tengo un comando que para mí es fundamental no tener que acordármelo, que es para poder capturar tráfico. Así que vamos a probarlo. Díganme dos, ¿dos que funcionaron. ¿El 2? El 2 y la y 21. Menos la mía, como corresponde. Perfecto. Entonces vamos a hacer así: el LIF2 en la interfase Ether 4. Y si la magia de internet funciona, acá me abre un Wireshark. Y ustedes van a poder ver acá, yo estoy capturando y estoy mostrando el tráfico de eh, el Lift 2 en este caso. Y van a ver si yo acá abro alguna captura del ICMP que está corriendo. Fíjense que yo acá tengo, no sé si se llega a ver, perdón, no se está compartiendo. A ver si ahora se ve mejor. Ahí si yo acá abro el Wireshark, veo que tengo un frame, este de acá, que es el frame interno, que es el, el de la PC, con la address interna. Adelante tiene el header de VXLAN, VXLAN ID 101. Arriba de todo esto hay un, un encabezado de UDP, puerto origen, en este caso el puerto origen va variando, ya saben, y el puerto destino 4789, y arriba de eso está la IPv6 origen, 2001, BD, E4, bueno, 25. La de destino es otra, pero bueno, acá ya el multicast hizo su magia, en realidad. Entonces, gracias a que todo el mundo apunta su VXLAN a una dirección de multicast entre todos ustedes se pueden mandar tráfico broadcasteado o de multicast Si no lo hubiéramos hecho con multicast tendrían que haber tipeado Macadres por macadre en la tabla de, de, de mac de cada uno de sus equipos. Entonces, vamos a, a dar un minutito eh, para, que, para ver si surge alguna pregunta o si hubo algún problema, más allá de que el mío no anda como corresponde, eh, y pasamos al siguiente laboratorio. No sé si en el chat o los que están en remoto pudieron o tuvieron algún problema, por favor, sería el momento de, de hacer las preguntas. En el chat, Ari, no tenemos nada. ¿eh? No. Nada, bueno. No hay, no hay problemas, no hay preguntas. La actividad eh, 1, 2, 1 es que ustedes hagan ping. Fíjense si quieren, hagan ping con, con 1500 bytes o con más de 1500 bytes, van a ver que funciona. Todo el underlay de acá está con MTU alto, o sea, pueden mandar Jumbo Frames por todos lados, así que no importa el tamaño de los paquetes que ustedes encapsulen. Lo mismo para IPv6, van a ver que funciona. O sea, esto es Layer 2, arriba de una red cualquiera. De hecho, ustedes no tienen ni idea cómo está armada la red abajo de todo esto, así que esto están viendo que es totalmente transparente a la red que sea que está funcionando. Abajo de todo esto hay un hub de 10 megas, no se hagan problema, pero es por una cuestión de, de que sea práctico el, el laboratorio y nada más. Mentira, mentira. La última actividad, que por favor ejecútenla, porque esto les borra las dos configuraciones que nos van a meter ruido en el laboratorio que viene. O sea, básicamente tienen que borrar el Bridge 101 y la VXLAN 101. Antes de pasar al laboratorio 2, ejecuten por favor en el LIF la actividad 131. Ahí, obviamente, esto les va a cortar el ping y todo el tráfico que se estaban haciendo. Y pasamos al laboratorio número 2. La PC queda configurada tal cual como estaba antes. En el laboratorio número 2, sigo teniendo los Leafs. La Ether 4 ya no la usamos más. Usamos la Ether 1 y la Ether 2. La Ether 1 mira, eh, tiene un punto a punto contra el Spine 1 y la Ether 2 de todos ustedes tiene un punto a punto contra el Spine 2. ¿Qué vamos a hacer en esta actividad? Vamos a utilizar este BGP que se configura automáticamente y que hace que todas las MACADRES y todos los endpoints, los BTEP, se aprendan de manera dinámica. Si no se conectaron todavía, bueno, si ya están conectados, eh, no hace falta, si no, se vuelven a conectar al laboratorio. Recuerden que por más que se conecten de nuevo, las configuraciones son las mismas de lo que ustedes tocaron, o sea que si rompieron algo o instalaron Nano, ya no les sirve más su laboratorio, lo acaban de desperdiciar. Este, y si no, vamos a empezar a hacer lo mismo que antes, es exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar en este laboratorio es que yo no le voy a decir un grupo de múlticas, sino que le voy a decir, no aprendas nada, porque el control plane te lo va a decir, te lo va a dar. Las, los comandos son exactamente iguales. Lo primero que voy a hacer es crear un bridge. Agregar la Ether 3, que es la que mira contra la PC, al bridge. Levantar el bridge. Ah. Sí, se me sale la compartición de pantalla. Bueno, eh, acá. Ahí va. Ahí se ve. Estoy haciendo la actividad 2.1.1. Todos los comanditos que están ahí arriba. Es crear un bridge, levantar las interfaces. Esto ya lo había puesto. Ah, lo aburré. me fue el laboratorio ahí va agrego letter 3 al bridge bridge menos color Link. Y acá me dice, hay un bridge que está levantado, que está arriba. Se llama Bridge 101 y tiene atachada la interfase de Ether3, que de nuevo es la que mira contra la PC. Próxima cosa que vamos a hacer ahora es agregar, y acá vamos a usar una de las magias de BGP. Vamos a crear una loopback, porque... En el laboratorio anterior, usamos la IP que estaba asignada en la interfase que miraba a todos los otros vecinos. Acá no tenemos ninguna interfase que mire a nuestros vecinos. Así que lo vamos a hacer como corresponde para poder aprovechar el balanceo de carga. Vamos a crear una loopback o utilizar una, una loopback, ponerle una IP y después utilizar esa IP como origen del VXLAN. Entonces, vamos a, el ruteo de IPv4 nos va a tener que funcionar antes de que yo pueda hacer... Transmisión de paquetes encapsulados. El comando que ven acá es agregar la 100-100-100x a la interfaz loopback de su leaf. En el caso mío, va a ser la 1. Lo voy a chequear que se haya configurado bien. Recuerden que la 164/10 es una red que está este de equipo. acá. Es una red que no es privada, que está utilizada para está pensada para, hacer, para usar carrier grade NAT, así que son como direcciones privadas. Y acá tengo que en mi interfaz de lookback tengo la 100 101 lo que voy a utilizar yo ahora va a ser armar BGP para que esta IP se publique a todo el mundo y todo el mundo pueda llegar hasta mi lookback y yo poder llegar a la lookback del resto. En la siguiente actividad, fíjense, yo voy a crear la VXLAN y acá le voy a dar dos parámetros que van a ser distintos a los anteriores. Le voy a decir... No learning, o sea, por más de que a vos te lleguen tramas, no las agregues a la tabla de Mac. Y le voy a decir que la IP de origen, o la VTEP, de mi dispositivo va a ser la IP de la loopback. La 100-100-101, en el caso de ustedes será la 100-120, no sé. El resto es todo igual. Le digo, el ID de VXLAN 101, la IP local, el puerto de destino UDP 4789, y no aprendas nada automáticamente desde en base al tráfico que te llega. Ahí creé la interfase VXLAN 101. La levantamos. La deshuteamos. Como le gusta a mi amigo Lynch. Y acá les tiro. Recuerden que el Leaf. Tiene instalado FR Routing. Que es el, la suite de protocolos de ruteo de Linux. O una de las suites. Y acá hay un comandito que yo puedo correr para ver la información de la interfase de VXLAN desde lo que ve el FRR. El FRR se entra poniendo el comando BTISH. Si le pasan "-c", y un comando, ejecuta y sale. O sea, es para correr un comando adentro de FRR sin entrar en el FRR. Entonces acá me está diciendo la interfase VXLAN 101 está arriba. ¿Cuándo fue que levantó? ¿Cuál es la dirección MAC? cuál es la IPv6, qué tipo, bueno, tipo VXLAN, y me dice el ID de VXLAN 101 y la IP origen del VTEP va a ser la de la loopback que configuramos recién. Todo esto es lo que yo le pasé por parámetro al crear la interfase. Actividad 213, agregamos esa VXLAN al bridge, igual que en el laboratorio anterior, y chequeamos de que esté agregada. Ahí me dice que el Bridge 101 tiene la ETHER 3 por un lado y la VXLAN 101 por el otro. Hasta acá tenemos todo armado, nos falta el BGP. Actividad 214 va a ser configurar BGP. Recuerden, acá está el aviso de hecho para poder entrar a la configuración de los protocolos de ruteo del FRR, tiene que poner el comando btish, o sea que todo esto que está acá abajo es adentro de btish, btish, y ahí entro, esto es una interfase similar a la de los equipos Cisco, al viejo iOS de Cisco, así que yo acá voy a poner configure terminal, y acá voy a empezar a configurar lo que está van a ver que lo que está en el laboratorio está para copiar y pegar, salvo los dos primeros parámetros. Router BGP y su número de sistema autónomo, la X de cada uno, y el BGP Router ID 100, 100, 100, X de cada uno. El resto lo pueden copiar y pegar directamente. Entonces yo voy a poner Router BGP 1, en mi caso, BGP Router ID 100, 100, 100, 1, y el resto de las cosas... ¿Qué voy a tener acá? Loguea lo que haga el BGP. Mostrame el... En vez del hop con IP, mostrame el nombre del equipo remoto. No me obligas a poner una policy de entrada-salida. Esto lo vimos en la teoría. Bueno, no uses IPv4 por default. Relaja el, el ASPAT. O sea, todo lo que vimos antes. Los timers. Y voy a crear un peer group que se llama Spine. Cosa que yo después diga, todos los vecinos pertenecen a este peer group y ellos ya aprenden, heredan los atributos de ese peer group. Que solamente tiene este comando que es conectate a cualquier vecino que tenga una S distinto al mío, o sea, external. Y finalmente utiliza RFC 5549 para eso de auto descubrir y autoconectarse y usar los next hops de IPv6. Después, adre family pv4 unicast Redistribute connected Para que la loopback de todos nosotros Se vea adentro del BGP Lo podrían hacer con un comando network Si quieren Así no habría problema Copio y pego Hasta el write incluso Y fíjense que me queda la configuración con solamente estos dos comanditos modificados, con mi X, perdón, no se está viendo la... No sé por qué me, me cambia el yareo. Ahí. Avisen, che. Me queda esta configuración. sigo el laboratorio, esto después háganlo tranquilos, recuerden lo dejamos abierto hasta el final de semana. Y acá yo tengo que empezar a ver qué conexiones de BGP aprendí. ¿Contra quién voy a hacer BGP? Y voy a hacer BGP contra los contra los de spine O sea, mis dos vecinos de BGP, que ustedes también, van a hacer estos dos routers que son comunes a todo el mundo. El comando show bgp summary established. Me va a mostrar solamente. Los equipos que tienen una sesión establecida de bgp. Pero fíjense que yo acá. Le dije en la configuración. No puse las IP de los vecinos. Le dije todo el vecino que esté en la Ether 1. Y hable una S distinto al mío. Habla bgp. Entonces el, el nombre del peer es Ether 1. No es la IP del otro lado. El AS 65007. En los dos casos. Hace un minuto que levantó la sesión. Estoy recibiendo 22 prefijos de IPv4 Y estoy enviando 24 prefijos de IPv4 O sea, esto es un desmadre de, de ruteo De todo el mundo contra todo el mundo Show Y Acá tengo aprendida Todas las loopback Y fíjense que acá está lo que yo les mostraba Aprendo direcciones IPv4 Teniendo un hop FE80 Y de hecho, fíjense que yo acá, por cada IPv4 tengo dos Next Hop. ¿Por qué? Porque tengo, eh, perdón, acá. Yo, para llegar al BT de cualquier otro vecino, tengo el camino por Spine 1 y el camino por Spine 2. Así que acá yo ya estoy aprendiendo y estoy utilizando todos los caminos disponibles para poder llegar a mis vecinos hacia las loopbacks. Acá ya pueden ver de que yo tengo la capacidad y las dos rutas están disponibles para, perdón, para poder ser utilizadas al mismo tiempo. Con esto, como yo voy a encapsular BXLAN desde mi loopback a la loopback de ustedes, y esas dos loopbacks están conectadas por dos caminos distintos, el tráfico se va a balancear entre esos dos caminos. O sea, vamos a tener... Ojalá que casi el doble de ancho de banda y disponibilidad de que si un camino se cae, el otro sigue funcionando, que era lo que habíamos visto como requisito inicial. Pero hasta acá, yo solamente estoy mirando IPv4. Si sigo con la actividad, yo tendría que haber visto que tengo vecinos, show, BGP summary, established, que tengo en el Adres Family Evpn tengo dos vecinos establecidos, o sea que yo ya tengo capacidad de estar recibiendo, ¿qué cosa? Ruta de tipo 2 y ruta de tipo 3 de EVPN. o sea, Macadres remotas y en dónde están, y además la información de cuáles son los VTEP disponibles en la red para hacer tráfico de Boom, Broadcast, Uncrown, Unicast y Multicast. La actividad 216 es... Aprender o ver qué macadres aprendí. Vamos a ver qué aprendí. Y acá yo le digo: show eVPN Mac en el BNI 101. Y acá me dice todas las macadres que el BGP me está mostrando. A ver si mejora ahí. Ustedes deberían ver acá la asociación: qué macadres remota hay a través de KBT que va a ser la lupa de un vecino. Vamos a ver lo, las rutas aprendidas. Yo VGP, L2VPN, EVPN route Y acá tienen rutas de tipo 2 y rutas de tipo 3 aprendidas por EVPN. Y lo que nos queda de ahora en más, es volver a probar el ping entre los dispositivos. Ping 10.0.0.2. Ah, no, acá no, en la PC. Ping 10.0.0.2. Y bueno, acá hicimos lo mismo que antes, pero utilizando BGP y VPN para aprender Macadres y endpoints remotos. Y me sobraron dos minutos para consulta. ¿Les anduvo? ¿A alguien no le anduvo? Bueno, si quiere alguien de los... Adelante, sí. Nombre, colegio y pregunta, por favor. Espero que la pregunta no se salga de... Más fuerte, por favor, así, porque no se escucha bien acá arriba. Espero que la pregunta no se salga de plan de la presentación. Más tiene que ver. Bueno, primero soy Rodrigo. O sea que no, no, lo entiendo nada. Perdón. Soy Rodrigo Ávila de BTL. Sí. Ya. Y bueno, la pregunta espero que no se salga de, de, de, del objetivo de la presentación, pero más que todo se me ha quedado la idea de cómo lo implementarían en físico. Entonces eh, me estaba imaginando una red Lithium and SPINE. Y lo que se me viene a la cabeza es los uh, top-of-rack eh, switches. Uh -huh. Y más o menos, viendo lo que acabas de hacer, estaríamos como poniendo en cada top-of-rack un, un switch de capa 3 que tendría que tener eh, BGP configurado. Y en, en capa 2 tendríamos que poner el, el, el software de, de BTP. ¿En cada host? ¿O tendríamos que tener otro dispositivo adicional? ¿Cómo podría ser una implementación? Eso, eso pasa a ser parte del diseño. Como yo les decía, la ventaja de todo esto es que es estándar. Entonces, todo esto de EVPN y VGP la podemos bajar hasta los hipervisores, si queremos. O sea, lo podemos poner los servidores directamente y que el resto sea ruteado sin nada. Recuerden siempre la MTU más de 1500, más de 1550. Eh, pero esta implementación vos la puedes hacer en el topos de rack, o la puedes hacer en cualquiera de los equipos que soporte Level 3, o incluso en los hipervisores mismos y que el resto de la red ni se entere. Esa, esa es, Hay que ver el caso particular después del diseño. Pero yo tampoco el scope de la presentación era mostrarlo, lo mostramos en una red close, que es donde van a ver la mayoría de los ejemplos dando vuelta, pero esto se puede usar en cualquier tipo de red, de hecho hay varios operadores que esto lo están pensando para de alguna manera reemplazar ciertas partes de su MPLS. Entonces tampoco hace falta tener una red close Para venir a esta, a esta solución Mientras vos tengas ruteo de extremo a extremo Podés llevar VXLAN De donde quieras hacia donde quieras Si bien para datacenter está claro que es muy útil Yo creo que es, es una herramienta Que se puede meter en casi cualquier tipo de implementación Sí, sobre todo Otra pregunta y espero que no Me salga mucho De, de, el, de, la, de la Planificación de su presentación es el tema que cuando tenemos servidores con muchas máquinas virtuales, algo muy importante es el throughput de la red. Entonces, me estaba preguntando si, por ejemplo, los switches de Top of Rack están con un protocolo BGP y el CPU sube, ¿cómo podría garantizar, digamos, el máximo tráfico en máquinas virtuales que deberían tener el rendimiento máximo, no? Esa uh -huh. es sería la pregunta, nada más. De hecho, gracias por el comentario y de hecho dentro de los mensajes de BGP hay mensajes de mobility, o sea, si una macadre se mueve de un lugar al otro, esto en el BGP se actualiza, hay un montón de cosas que yo no llego con, por el tiempo a mostrar pero esto realmente funciona y funciona muy bien. No sé quién estaba de los dos. Adelante. Ari, ¿cuántos clientes puede soportar un VTEP? ¿Cuántos clientes puede soportar, perdón? ¿Cuántos clientes puede soportar un VTEP? Eh, depende, no sé, de la cantidad de puertos que tenga el switch o el equipo, o eh, tiene el, algún límite. El, el VTEP es el encargado de recibir tráfico normal y encapsularlo al mundo remoto, y eso tiene que, ver, tiene que ver con la plataforma. Eh, hoy de hecho estábamos hablando con... Eh, con el señor Douglas, eh, de las capacidades de los equipos. Ay, esto en algunos equipos se hace software todavía, en algunos equipos se hace hardware, y va a depender de la plataforma que estés utilizando. Eh, a priori no habría un, un número definido, pero bueno, va a depender de dónde lo ejecutes. Dale. Ay, este me da miedo cuando pregunta. Eso, eso no es una pregunta, soy Douglas, soy Douglas de Brasil, me gustaría hacer unas complementaciones. Sobre las grandes ventajas que existen en la VIEXLA para aquellos que operan en red MPLS con gran, gran cantidad de DLLs, por ejemplo, con gran cantidad de LSPs activos. Eh, esto es una, un desafío para que se mantengan las tablas todas activas. Es un impacto en la FIB de los, los equipos. Y eh, eh, esto es UDP, no mantiene estado de nada. Eh, entonces, eh, una, una palabra que un amigo usó una vez es pero va, simple lo va. Y hay complementos, hay protocolos complementarios andando aparte para chequear si están todo, la comunicación está bien, pero es muy escalable. Eh, una pregunta que usted ve sobre la, la, no exactamente responde a tu pregunta, pero es un, o el VTEP, VXLA, es una cosa, una nueva magia. Por ejemplo, si usted procurar por OpenWRT, y VX Learn, VTEP, verán que incluso para aquellos equipos nano pequeñitos, tenemos versiones, implementaciones de, de esto para aquello en, en, en type de rotas diferentes. Entonces, cosas, es una, una nueva, una gran, una gran posibilidad que tenemos. Eh, solo, solo complementar a eso y agradecer mucho a ti. Gracias. Gracias Douglas. Eh, para los que quieran correr todo este laboratorio dentro de sus computadoras, eh, les cuento que, que usamos para usar todo esto. Esto es una máquina virtual que tiene 32 GB de RAM, pero en realidad está consumiendo unos 6, 8 más o menos, para correr los 100 dispositivos que se están ejecutando en este momento con Docker. Eh, así que si ustedes quieren tener esto en su computadora, hay un repositorio en GitHub, eh, se lo pueden descargar y bueno, y lo, lo corren sin problema. Eh, adelante, ingeniero. Sí, dos, dos comentarios. Eh, lo que tiene de bueno las arquitecturas CLOS es que puedes usar exactamente el mismo switch como Tor, como Spine. Entonces, tienes un tipo de switch con la cantidad de puertos que necesites. Si se te rompe uno, vas a tener un stock para poder reemplazarlo. O incluso quitar un Tor y ponerlo o mezclar como quieras. O sea que van a ser siempre el mismo modelo, misma cantidad de puertas. Y el segundo, otra utilización que hay de VXLAN muy buena, es utilizar Internet como underlay para hacer Data Center Interconnect, DCI. Sí. El problema ahí es otra vez el MTU. Y ahí en Internet es más fácil. Es ¿Y, el, más difícil ¿Y el delay? LMT1. Y el delay. Y el delay sí. Bien. Eh, quedamos toda la semana disponibles para... Sí, la URL. Sí. Esta es más difícil. Bueno, vamos a hacer así. No sé si hubo alguna otra pregunta en el chat. No, Ariel, no, no tenemos en el chat. Bueno, listo, entonces. Muchísimas gracias, un aplauso para Ariel por este claro workshop.